bueno muy buenas muy buenas tardes eh, da gusto ver esta concurrencia muchísimas eh, gracias a, a todos todas por estar aquí acompañándonos el otro día diluviaba hoy nos eh, hace sol eh, bienvenida inés sobre todo bienvenida inés ¿no? eh, nacho me ha quitado todos los calificativos que yo tenía previstos pero como él creo que es una mujer valiente que representa el coraje eh, que ha luchado como nadie por la España Constitucional, por la unidad de España, que ha representado sobre todo esas personas que han mantenido la voz cuando algunos querían quitar, quitarnos la voz, que ha representado a la gente cuando querían callar a la gente, que ha representado verdaderamente a la ciudadanía que no se resigna y que habla con valentía, con coraje, como ha hecho ella. Gracias Inés, eres todo un referente para nosotros y estamos encantados de tenerte hoy aquí. Bueno, y a Nacho. Eh, yo estoy encantado de tener a Nacho como candidato a Oviedo. Es nuestro próximo alcalde de Oviedo, el que verdaderamente va a dar la vuelta a la ciudad que esta ciudad necesita. Y a todos, a todos los otros candidatos, están por ahí, no puedo citaros a todos, a JC en Gijón, a Carmen en Avilés, pero a todos. Incluso más a los que hacéis una labor más difícil en algunos pueblos. Estoy visitándolo ahora y lo difícil que es, arrancar y hacer eh, que tengamos una presencia que vamos a tener el día 26 en municipios asturianos donde nunca la habíamos, la habíamos tenido. ¿no? Mirar, si yo estoy aquí es por eso, por estas personas, y estoy también porque creo que Ciudadanos representa la moderación, la centralidad, en una España fragmentada, en una España que quieren dividir, en una España que quieren enfrentarnos unos con otros. ¿no? Porque Ciudadanos es el partido modernizador, reformista, con una de las mejores herencias, que es la herencia de la tradición del progresismo liberal. Porque Ciudadanos es el partido de la ciudadanía, verdaderamente, y eso nunca lo podemos perder, nunca lo debemos perder. Permitirme que... yo creo que toda, toda persona tiene una historia y todo proyecto tiene un relato, y dejarme que hable brevemente de, de ambas cosas. ¿no? De, de mi historia personal no importa más que muy brevemente el último paso, este que, que he dado recientemente, ¿no? Este paso lo he dado por esas, por esas razones, muy, muy principalmente. Pero lo he dado además también por una razón adicional que a mí me parece muy importante. Yo soy de una generación que hemos vivido los años de la transición. Una transición que reivindico, una época que reivindico, una constitución que reivindico. Hemos vivido unos años en que el consenso fue posible, unos años en que España prosperó. Yo se lo enseño a mis alumnos cómo era la España de aquellos años y cómo es la España de ahora. ¿no? Y esa generación mía tuvimos muchas oportunidades. Y me he dicho, por mí que no quede, a mí me toca ahora en este ciclo de mi vida preocuparme por una cosa, que es que los jóvenes de ahora tengan las mismas oportunidades que tuvimos mi generación. Eso ha sido al final lo que más me ha movido a estar hoy aquí con todos, con todos vosotros. Y frente a eso, hay que hacerlo y hay que ponerse, activarse frente a eso, porque Asturias es una Asturias, permitirme ilustrarlo solo con este caso, aunque podríamos poner muchísimos ejemplos, es una Asturias que es de ida, pero que no es de vuelta. Cuando yo estudiaba en una España más pobre, más atrasada, con una familia humilde, modesta, con una universidad que era mucho más pequeña. Yo me fui a estudiar fuera, pero tuve la oportunidad de volver a Asturias a trabajar, a hacer mi trayectoria, a encontrar oportunidades en Asturias. Y hoy, curiosamente, ocurre al contrario. Hoy tenemos una Asturias mejor, unas clases más acomodadas, unas familias que apoyan a los hijos, una universidad mucho mejor, mucho más amplia, con más titulaciones, y sin embargo nuestros jóvenes tienen que irse fuera. Yo no me resigno a la resignación de que esto siga pasando. ¿Cómo, cómo es posible que esto pase? Pues es posible que pase porque las políticas que se han aplicado hasta ahora han fracasado, rotundamente. No hay ningún destino inexorable. No hay nada que nos condene a, a una situación como esta. ¿no? Y por eso, por eso todos tenemos que apostar por el cambio de políticas y de políticos y el cambio de rumbo de Asturias que venimos propugnando como objetivo central de esta campaña. Tenemos, tenemos un proyecto para eso. Hemos dicho que hay cuatro pilares en los que queremos basar esas Asturias que salga del declive, que salga de los debates recurrentes, que salga de la parálisis, esos cuatro pilares son educación, empresa, empleo y equidad, porque somos sensibles eh, también a la Asturias social. Tenemos y hemos tomado como mensaje central de nuestra campaña las Asturias de las oportunidades, las Asturias del sí frente a las Asturias del no, frente a las Asturias paralizada del pesimismo. ...de la parálisis más absoluta, nosotros queremos activar, queremos confiar en nosotros mismos... ...queremos volver a ilusionar Asturias, queremos activar todas sus capacidades... ...porque creemos que hay muchas oportunidades y vamos a desarrollarlo a través de seis políticas... ...porque tenemos proyectos, vamos a dinamizar la economía y la empresa asturiana para crecer... ...porque en el retraso que hemos tenido en estos años está el origen de los problemas... ...y el comienzo de las soluciones... ¿Vamos a innovar en Asturias para crear oportunidades y para convertir Asturias en un referente de la innovación española porque tenemos muchos investigadores e innovadores verdaderamente capaces? ¿Vamos a ser sensibles a esa Asturias social y vamos no solo a mantener el estado de bienestar, sino a reformarlo, que es la única manera de mantenerlo, y actualizarlo en el siglo XXI, cambiando el enfoque y capacitando más para proteger mejor? Vamos a cooperar mucho más en esta Asturias que se caracteriza tantas veces por la fragmentación, por la falta de cooperación y vamos a hacerlo en el territorio para articular verdaderamente el área metropolitana central de Asturias, para movilizar los recursos desaprovechados del mundo rural, para combatir los problemas del envejecimiento demográfico o del despoblamiento que forman parte hoy de la esencia de los problemas de Asturias. Vamos a hablar de cultura como nadie habla de en otros partidos y vamos a concebir la cultura no sólo como un elemento de enriquecimiento personal, sino también como una fuente de riqueza y de actividad. Y vamos, por último, a hacer otro eje, otro gran eje de nuestras políticas, el sanear para regenerar las instituciones, como ha hecho Ciudadanos ejemplarmente desde el inicio de su andadura y de su trayectoria nacional. Creo que eso podemos hacerlo nosotros y que no pueden hacerlo otros. Frente a la sumisión del PSOE de Pedro Sánchez, frente a la complacencia del PSOE asturiano al gobierno de Pedro Sánchez, frente al desfondamiento del PP, frente a lo que estos nos proponen que es seguir como estamos o un viaje hacia ninguna parte, frente a eso la alternativa somos nosotros somos la única alternativa que hay en asturias moderada estable centrada ascendente porque en cada elecciones sacamos más votos y que tenemos un verdadero programa de cambio para asturias o el psoe con podemos o nosotros así que ánimo porque es una tarea que no podemos dejar para otro momento que tenemos que activar ya en estas elecciones, que estoy seguro que los asturianos van a comprender perfectamente. Tenemos referentes como Inés, como Nacho, como todos los que estáis aquí. Tenemos discurso como el que tiene Ciudadanos. Tenemos programa como el que tenemos nosotros y tenemos ánimo para ganar en estas próximas e inmediatas, e inmediatas elecciones. Vamos a hacer... Vamos, como dice el DEMA de Ciudadanos, vamos a hacer las Asturias de las oportunidades. Vamos a hacer que haya un cambio de rumbo en Asturias. Vamos a hacer no solo que haya unas Asturias de ida sin vuelta, sino que desde ahora y para siempre haya unas Asturias de ida y vuelta para nuestros jóvenes. ¡Ánimo y a ganar el 26!